Sí. Osmerly Yelitza Domínguez Robaina. Ella es venezolana, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL, con el título universitario profesora en la especialidad de música en el año 2012. Actualmente es profesora de la Cátedra de Piano en el Programa de Educación Especial del Núcleo Maiketía. Ha participado como directora del Coro Infantil Armando Reverón. Ha sido profesora de Canto Popular en la Academia de Música Alfa y Omega en el Estado Vargas. Ha sido jurado de Canto del Banco del Tesoro. Es vocal coach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 todo el proceso y el desarrollo de músicos y artistas de todas las nacionalidades y de todos los géneros. El día de hoy comenzamos con Osmerli Yelitza Domínguez Robaina. Bienvenida, Osmerli. Un placer tenerte aquí ¿no? con Venezuela. Venezuela. Gracias Lilian. Bueno, estoy sumamente contenta con esta invitación que me hiciste el día de hoy, de verdad, es un honor para mí esta invitación y bueno, aquí abierta todo lo que me preguntes. Gracias por aceptar la invitación, me siento muy honrada que hayas aceptado y que estés aquí con nosotros para que nos entregues un poquito de tus experiencias en el campo de la música. Osmerly, ¿cómo te defines a ti misma? Bueno, me defino como una mujer emprendedora, que soñadora, cumplidora de mis metas, porque de verdad es que cada meta que me trazo la he logrado el cumplir, a veces a largo plazo, a veces a corto plazo, pero de verdad me siento una mujer afortunada, he tenido una vida dichosa hasta, hasta ahora, hasta mis 30 años, hermosos 30 años que tengo en este momento y bueno, muy contenta, de verdad, a pesar de, de todas las adversidades que he tenido en mi vida, he logrado todo lo que he querido al momento. ¿Y en qué te ha ayudado la música a lograrlo? Miren, todo. Realmente la música para mí es mi todo, es mi vida, es mi carrera, es mi ocupación, es mi profesión en todo momento, y me ha ayudado a muchas cosas, fíjate que a mí, en mi familia no hay músicos, músicos eh, graduados, obviamente a todo el mundo le encanta la música, es aficionada, pero yo fui la única que me fui a lo más profesional, me metí me en este mundo, mi, gracias a mi padre en parte y a mi mamá también, que me decían, pero métete en la música, porque realmente yo quería estudiar la psicología cuando estaba joven, y él me decía, no, tú vas a ser exitosa en la música, ya vas a ver, y bueno, Realmente fue así, ha sido así hasta, hasta ahorita, entonces realmente vivo, vivo de ella totalmente, todavía a pesar de, de este problema que tenemos en pandemia, he logrado emprender, y bueno, gracias a esa, a, a esa dificultad logré hacer una academia de canto que tiene apenas un mes que comenzó, y he tenido un éxito que no esperaba, pero de verdad ha sido maravilloso es, esta situación, de, de a pesar de que tenemos una adversidad mundial, pues he logrado una cantidad de alumnos que no esperaba y maravillosos los alumnos, pero la verdad que ha sido una experiencia muy linda. Oh, qué bien. Bueno, tú sabes que el Mundo Sonoro comenzó en Venezuela y todo lo que me estás contando me recuerda a los inicios porque yo también comencé desde cero en Caracas y pues también tuve una gran, grandiosa aceptación del público porque creamos una diferencia entre las demás academias y lo que nosotros estábamos creando. Así que yo te auguro mucho éxito en lo que estás emprendiendo y te deseo de verdad que puedas ayudar a muchas personas que necesitan en este momento el, la música y el arte como compensación a un momento tan duro como el que estamos viviendo en la pandemia. Osmerly, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado algún profesor, amigo, familiar? Bueno, el mejor consejo, disfrutar de lo que hago. Eh, el mejor consejo me lo han dado mis padres y mis abuelos, porque realmente mis abuelos fueron parte de toda mi crianza en la niñez, porque mis padres trabajaban y normalmente la pasaba con ellos, y ellos siempre me decían, tienes que estudiar para que pueda ser alguien en la vida, ¿no? Y entonces, eso es lo que he hecho hasta ahorita, es más, todavía sigo estudiando, yo digo que uno nunca deja de estudiar, y eso es lo que yo en mis clases siempre imparto a mis alumnos, primero que se, que se relajen, porque yo creo que la música, si uno no está relajado y no está conectado con su cuerpo, no haces nada, porque esto es un arte, esto es un arte que hay que disfrutarlo con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, nuestra alma, y yo creo que el mejor consejo que me dieron mis padres y mis abuelos fue ese, que tenía que estudiar y, y convertirme en lo que yo quisiera hacer, no importara qué, así ser una pintora, lo que sea, pero quiero que lo hiciera con amor y, y que de verdad viviera ese momento, y bueno, de verdad como te dije al principio, pues me siento muy afortunada de, de esta profesión que tengo. Qué bello. Mira, viendo tu biografía, que has participado como coralista en el coro de la Alcaldía del Estado Vargas, en el Instituto Aeroportuario Simón Bolívar, en el Instituto Pedag Pedagógico de Caracas, entre otros. Este, de, has, has participado como coralista y has participado como directora. ¿Los puedes decir de, ¿Cómo te sientes más cómoda en esa participación? ¿Como coralista o como directora? Bueno, realmente como coralista, porque no es nada más divino que alguien te dirija y, y no es nada más soroso que alguien te enseñe algo nuevo para ti. Como directora es una gran responsabilidad que también la disfruto muchísimo, que todavía sigo, como, como te dijo, aprendiendo y como directora también lo he disfrutado pero siempre como coralista es como uno está como más relajado porque como director uno está pendiente que nadie se desafine que todo cuadre que los tiempos que el movimiento que porque realmente uno está este una responsabilidad de varias personas cuando estás como coralista estás pendiente de ti de, de no salirte de tu línea y entonces realmente como coralista lo he disfrutado mucho más que como directora nos puedes contar una anécdota pues, a ver, como lista, con el grupo vocal Claro Oscuro, que fue donde más duré muchos años, es más, Omar Simosa, el director, fue mi ha sido mi mentor y, y fue el que me ayudó a, a, enseñarme, a enseñar, a, dir a dirigir. Eh, fuimos una vez a Margarita, de, de gira en el festival de canto en el 2011 y fue toda una travesía Porque bueno, allá duramos una semana y lo único que comíamos era bollitos Bollitos y bollitos con harina de, de desayuno, almuerzo y cena, eso era lo que había Toda esa semana, eso era, entonces el que lo hacía era el director, fíjate, el director era el que se ponía Bueno, vamos a cocinar muchachos, éramos 30 personas <risa> Y bueno, era lo que teníamos porque de verdad fuimos, como quien dice, uy, fuimos muy limitados pero fue una experiencia muy bonita, disfrutamos tanto, es más, todavía a, a veces el Facebook, ¿sabes? Que siempre a uno le pone los recuerdos, y en estos días salió ese recuerdo que estuvimos allá, y siempre recuerdo a, a Omar, que le tengo un cariño enorme, que gracias a él estoy aquí también. Eh, haciendo lo que hago, y no, la anécdota es cómica fue, haciendo todo, pero en serio mira, todos los días yo dije, más nunca comí bollitos, ¿sabes? Cada vez que voy a comer bollitos como que, ay, que es <ríe> porque fue una experiencia loca pero bueno, teníamos que comer algo que sea <ríe> oh, Claro, claro muy interesante yo creo que la el sacrificio de los bollitos todos los días te permitió disfrutar y eh, conseguir otras cosas que que no eh, compensaba, pues, una, una por otra. Así es, y de paso ahí, ese festival como fue internacional, conocimos coros de otros países, había coros de Argentina, había coros de Chile, había diferentes, más que toda la suerte latinoamericana, y fue bien bonito, pues, por eso a pesar de que tuvimos que pasar ese sacrificio todos disfrutamos, tuvimos paseos que por supuesto el festival también nos brindaron algunas cosas, pues la parte de la comida no nos pudieron brindar en ese momento, pero por lo menos otras cosas sí, fue, fue un disfrute, de verdad que extraño esos momentos universitarios, porque en ese momento todavía estudiaba en la universidad. Bueno, quiero enviarle desde aquí un saludo al profesor Omar Simosa, que también fue mi compañero en el Instituto Pedagógico de Caracas, y a quien le tengo, con quien tengo grandes y hermosos recuerdos en, en la universidad. Eh, Osmerli, trabajaste con profesores tales como William Perdomo, profesor Urbano Narváez, Franklin de Lima, Rubén Malves. La educación para este canal es muy importante y es un tema que para Mundo Sonoro, es, es, digamos, es, es el tema principal. ¿Podrías nombrarme cuál de los profesores con que has trabajado, que a lo mejor no he nombrado, te han influenciado más a ti como persona y como músico, y por qué? Bueno, eso está difícil, ¿sí? pero de todos mis profesores, Rubén Malnés, eh, más conocido en el ámbito de canto, me ha inspirado muchísimo pues a pesar de que tengo poco tiempo estudiando con él, en el poco tiempo que he estudiado con él, he aprendido cosas del canto lírico que no, no manejaba ojo, sin hablar mal de mis antiguos profesores, para nada, todos, todos han tenido un, un momento importante en mi vida, pero el profesor Rubén de verdad que ha sido maravilloso, es que esté en mi vida, igualmente Urbano Narváez, no solo como profesor, también a nivel personal, es un gran amigo, se volvió un gran amigo, y es un gran músico, de verdad que es un músico, wow, espectacular. Y con él aprendí muchísimo también porque, bueno, realmente yo tengo una parte de mi historia eh, cuando entré a la universidad que yo no tenía conocimientos musicales. Yo optaba, es más, yo aprendí a cantar con el profesor Williams Perdomo, que actualmente es mi compañero en un festival que estoy ahorita de vocal coach, que también es un honor que una persona que fue en mi formación ahora sea mi compañero, wow, eso, es, eso para mí ha sido espectacular. Y bueno, en el caso de, de Urbano, él me ayudó porque yo no sabía absolutamente nada, cuando digo absolutamente nada era que yo pasaba con la mínima nota en el pedagógico, <risa> lo que fueron los dos primeros semestres. Y en el tercer semestre, que me tocó el profesor Erin Vargas, que creo que lo conoces también, el profesor Erin me dijo, mira, te voy a decir claramente, tienes que estudiar el triple de tus compañeros, si no, tristemente no vas a poder triunfar en esta, en esta carrera. Fue un momento como decisivo para mí y él me ayudó, me ayudó a estudiar armonía, a ponerme las pilas con la parte auditiva, porque realmente no lo conocía yo. Cantaba fino, pero no tenía absolutamente conocimientos teóricos. Entonces Urbano marcó una pauta muy importante, es por eso porque él se puso conmigo todos esos años a ayudarme a, a que yo pudiera surgir en mi carrera. Y bueno, el mismo profesor eric él me dijo así, pero él después me ayudó también durante, durante la carrera. Fue un gran consejo que te dio Erin. Saludos a eric sí. está viendo en este momento también. Tenemos muchos amigos en común porque estudiamos en la misma universidad, por supuesto que, Vamos Gracias. a estar saludándonos a todos ellos. Sí, señor. ¿Cuál ha sido el trabajo más gratificante en la música que has tenido hasta ahora? El más gratificante ha sido trabajar en el programa de educación especial del sistema de orquesta, donde actualmente trabajo. Tengo ya aproximadamente siete años dentro del sistema, y con, la, y con la cátedra tengo casi los mismos años, porque comencé casualmente finalizando el año escolar, de, del 2013, ha sido una carrera bonita y de paso eso me cayó de sorpresa porque cuando yo ingresé a trabajar en el sistema yo entré como profesora de lenguaje musical y nunca esperé que me iban a dar la cátedra de piano porque sinceramente yo no soy pianista, pero bueno, lógicamente en, en la universidad como es parte de nuestra formación como docentes yo estudié piano, por supuesto, con la gran maestra Rebeca Matos y con Camilo Aguirre, también un gran profesor del, del pedagógico. Y como eso está dentro de mis conocimientos, me dijeron, mira, esta cátedra la acabamos de abrir y necesitamos a alguien que se dedique. Y he logrado un trabajo con esos muchachos impresionantes. Y tengo un chico que es invidente que se llama Bill Perdomo. Yo comencé con él, fue mi primer alumno y... Yo desde, desde mi pedagogía empecé a enseñarlo primero la técnica, porque él no tenía técnica, obviamente él auditivamente tocaba, pero no tenía la técnica. Entonces yo empecé yo a desarrollar unas estrategias de trabajo, porque a mí nadie me dijo, mira, esto se trabaja así. No, realmente el sistema en ese momento estaba comenzando con ese programa y también estaban como en un ensayo y error. Y bueno, yo asumí, me puse con él, y bueno, él ahorita es un gran pianista en este momento. Luego empezaron a venir chicos ya con, con autismo, con retardo leve, que es más que todo la, las condiciones que podemos trabajar con piano. Y bueno, ha logrado cosas impresionantes. El, hace dos años tuve una experiencia de campo, ¿no? Fue un experimento mío. Yo agarré un chico que tenía retardo mental bastante grave. El chico no hablaba ni siquiera, lo que hacía era brincar, y la mamá, bueno, también tenía una condición, y bueno, obviamente ella no le tenía mucha paciencia, y bueno, yo agarré y le dije a ella, yo, bueno, vamos a probar, yo no te voy a prometer que él va a tocar, porque no sé, vamos a probar. Pues resulta que el niño logré que tocara dos canciones infantiles, de memoria, entonces eso para mí fue gratificante, yo creo que ese día lloramos todos en ese concierto, porque... Él brincaba muchísimo, y cada vez que le iba a tocar tocar el piano, él se sentaba, era otra persona, de verdad, era otra persona. Él se sentaba tranquilo, era, y se sentaba a tocar, me acuerdo que yo le enseñé los pollitos y estrellitas, y él se sentó con sus dos manos a tocar, claro, él tocaba la melodía en las dos manos, ¿no? no es que ibas aquí a hacer el acompañamiento, no, pero para mí fue un gran logro, porque ellos no tienen esa eh, destreza, dentro de su condición. Entonces fue un, un experimento muy lindo, de verdad que para mí fue gratificante esa parte. Qué bonito, esa es la magia que nos hace a los profesores seguir a pesar de todos los obstáculos, ¿no? El lograr ver que in, independientemente de los obstáculos, el alumno pueda continuar. Te felicito. Gracias. Eh, Osmerli, fuiste ganadora del segundo lugar, perdón, del cuarto lugar de jóvenes artistas en el 2008. Y después fuiste primer lugar en el Festival de Boleros en Estado Vargas en el 2011. ¿Qué premio te falta todavía por recibir que no has recibido? ¿Cuál, te, cuál premio quisieras que, que, que la vida te diera? Mira, el mayor premio para mí sería ver a mis alumnos triunfar, que se vuelvan famosos, hasta más famosos de lo que yo he logrado hacer hasta ahorita. Entonces, eso es la, el mayor premio para mí. Es más, he tenido mis pequeñas satisfacciones de algunos alumnos que han salido del país y me recuerdan y, y me escriben y he, he visto cómo han evolucionado, cómo están haciendo sus producciones. Entonces, para mí como profesora, ese es el mejor premio que yo puedo tener. El fe los festivales donde estuve yo los disfruté mucho, fue mi momento como digo yo, pero no fue algo que me encantara, fíjate que como pudiste ver en mi biografía fueron muy contados los festivales donde me metí. Yo no soy mucho de concurso, ahorita estoy en concurso porque estoy como preparadora, pero realmente creo que un festival no mide tu nivel artístico al final. O sea, eso es una ventana, eso es algo importante, ¿no? Porque eso es parte de tu currículum, como yo siempre digo, hay que hacer currículum siempre, hay que siempre disfrutar de todo lo que uno se, se imprime. Más bien ahorita en este festival siempre le digo a los muchachos, todos son ganadores, porque todos tienen su talento, todos cantan. ¿Que al final va a haber un solo ganador? Por supuesto. Porque, bueno, es una política que tenemos dentro de cualquier festival, eso es común y uno también tiene que saber cuando uno se equivoca, más bien los festivales digo que te ayudan a crecer, porque tú ves tus errores cuando ves un video, ah mira, ese año yo no canté bien, me, me faltó aquí, me pasó aquí, tengo esta desafinación escénicamente me faltaba, entonces eso ayuda también a crecer a, a uno como artista, entonces yo de todas esas experiencias me han ayudado ahora a estar como preparadora de este festival que estamos ahorita en forma online, que ha sido todo un reto, un reto bastante fuerte para ellos y para nosotros como preparadores, pero esa es la realidad, yo creo que todos tenemos que vivir nuestra experiencia y aprender de ellas, no irnos como que, ay, yo perdí en este festival, porque por ejemplo en el primer festival yo quedé en segundo lugar, pero yo nunca me sentí así como que, ay, perdí, o ay, quedé en segunda, qué fastidio, ¿no? Todo lo contrario era mi momento, era lo que tenía que hacer, y es más, quedé en segundo lugar, y yo con ese festival duré muchos años como preparadora, porque el fundador, esa era una fundación sin fines de lucro que existía aquí en La Guaira, de un gran amigo, se llama Oliver Aular, y, y él quedó conmigo tan flechado en el sentido del trabajo, porque él me dio clases de producción, yo estudié producción de televisión, en el oh, tenía como 17 años. Y hice el festival con él. Y casualmente, bueno, él, él le encantó mucho mi forma de trabajar y quedamos, bueno, aparte de que somos grandes amigos, trabajé con él muchos años, muchos años. O sea, que eres profesora de música, vocal coach, este, estás iniciando, eres una emprendedora porque estás iniciando una academia de canto, este, y estudiaste producción de televisión, ¿qué más has hecho? Bueno, estudié producción y locución de radio también, empezandito también, jovencito, tenía que 16 años cuando comencé con eso. Aunque no es lo que me encanta, me ha ayudado, por lo menos la parte de producción a lo que es la parte de planificar mis cosas, de, de presentar mis proyectos, entonces me, me ha ayudado como a hacer mi proyecto de vida, ¿no? eso sí, pero no es algo que me encanta, más bien la locución, yo tengo hasta mi certificado de locución y nunca lo ejercí, en el momento cuando hice el curso y ya, no, no fue lo que me encantó, más bien he estado como, como preparadora en la parte de oratoria, porque sabes que en oratoria siempre trabajan un poco las vocalizaciones que nosotros hacemos, pero no totales, por ejemplo las de calentamiento más que todo, entonces eh, cuando estuve trabajando en una academia de modelaje que estuve, en Verusca, allí yo estuve como, como junto con el profesor de oratoria, trabajando con unas participantes que estuvieron en ese momento, porque ahí hicimos un, una cuestión de mises, pero eran mises ya, ya señoriales, mises ya maduras, entonces trabajamos la oratoria con ellas, y yo hice todo ese trabajo, entonces, eh, por eso mismo, porque ya la gente me conocía, realmente yo aquí, He sido profeta en mi tierra realmente, o sea, aquí la gente me conoce y sabe mi trabajo y, mira, vamos a hacer esto, y yo me arriesgo, yo me adapto también. Mira, esto es nada más para que, bueno, la gente aprenda a pronunciar las palabras, por ejemplo, entonces, bueno, yo me hacía mi ejercicio y producía mis ejercicios, es más, todavía los hago, todavía los trabajo, y hasta en mis clases de canto los coloco, porque a veces para el cantante también los ejercicios que hacen los locutores y los animadores, son buenos para nosotros los cantantes. Eh, imagínate que tienes un concierto, y ¿cómo, ¿cómo visualizas, cómo te imaginas el tipo de público que va a ir a escucharte a tu concierto? El tipo de público, bueno, un público receptivo, un público alegre. Eh, abierto a la, a la emoción de lo que yo le voy a interpretar, es más, cada vez que voy a cantar en un escenario grande porque he tenido esas oportunidades, afortunadamente he tenido esa suerte, creo que uno también lo que uno emana lo recibe, el que está, está del otro lado, el que está de público, entonces realmente eso es lo que siempre imagino, que la gente está, está abierta al, a la emoción, de lo que va a recibir cuando uno se va a presentar en un concierto. ¿Cómo te, cómo te, ¿Con qué palabras defines tu vida en este momento? Una palabra, a ver, uh -huh. eh, una gratitud, sería gratitud en este momento. Qué bella. <ríe> Y, a ver, ¿cuál, eh, a, a, a, como eres profesora, educadora, ¿qué me puedes decir del panorama de la educación musical actualmente en Venezuela? Bueno, actualmente no voy a decir que ha decaído porque no, realmente se ha mantenido, de verdad que la mayoría de mis colegas pues están, igual que yo, emprendiendo, haciendo cosas y, y de lo más profesional posible, pues el sistema de orquesta de verdad que nos ha ayudado a todos los que somos profesores de música en ese sentido, porque bueno, tenemos la oportunidad de estar en los colegios, o sea, el sistema de orquesta tiene un, un, un programa que se llama Simón Bolívar, y en ese programa estamos dentro de los colegios. Actualmente en los colegios, exceptuando los colegios por supuesto privados, no existe mucho la educación musical, muy contados son los colegios por lo menos de, de educación pública, donde hay un profesor de música como era antes. Pero bueno, como el currículum no han cambiado tanto, el currículum de educación, entonces sí, es importante la música, pero entonces lo da otra persona que no es educador musical, por ejemplo. No menosprecio esas cosas porque a veces son cultores, y bueno, a veces los cultores saben más que, que una persona que estudia en la universidad, eso no se le quita el mérito. Como hay personas que, que han estudiado y a lo mejor no tienen esa pasión y los muchachos no no se, no se inspiran, pero bueno, actualmente a nivel de los colegios hemos entrado a través del sistema de orquestas la mayoría. Y en los privados, sí, en los privados sí se mantiene como siempre, hay orquestas todavía, hay coros todavía activos, por lo menos el Emmett Friedman, tú sabes, el de Caracas, él todavía mantiene, mantiene su esencia musical, y es un, todavía sigue siendo uno de los mejores colegios en la parte musical y todos los colegios prodigiosos de Caracas todavía se mantiene la educación musical y, los, y las grandes agrupaciones de gaitas y todo eso. Entonces, a pesar de, todo, de toda la situación que hay en el país, se ha mantenido. Es más, la música, gracias a la música, sinceramente, lo diría con propiedad, es que la gente todavía se mantiene alegre, se mantiene tranquila. ¿Todavía hay cosas que hay que mejorar? Sí, sí hay cosas que hay que mejorar. Hay cosas que la gente todavía no entiende, por lo menos en los colegios siempre tienen esa mentalidad que ajuro ah, hay que cantar algo relativo, por ejemplo, a la efeméride, y no es así, no necesariamente. Obviamente uno trabaja esa parte, pero se supone que, como que cada quien tiene su, su granito de arena dentro de, del colegio o del sistema escolar. Entonces yo no hoy, actualmente estoy trabajando en un colegio porque el núcleo que dirijo está dentro de una institución. Entonces... Ahorita es que yo estoy haciendo algo nuevo, una planificación nueva, para ingresar a todos, a todo el área de primaria y al área de inicial, para que todos vean música, porque al principio era nada más para el que iba a haber es, clases en el núcleo, por ejemplo, o sea, que iba a haber clases de instrumento y ya. Pero oh, empezó a surgir unas inquietudes, ya yo tengo dos años allí, y cónchale porque todos los niños no ven música si la música es importante? porque la música les desarrolla muchas cosas a los niños a nivel eh, mental, entonces yo ya me puse a pensar la cuestión y vaya a tienen razón. Entonces, aprovechando el momento de pandemia, ahorita estoy en esa construcción de hacer unas planificaciones y un trabajo para que los niños, todos, puedan ver música. No importa que no vayan a ser cantantes, que no vayan a ser eh, instrumentistas, no importa, pero por lo menos que tengan esa experiencia bonita de lo que la música nos puede brindar en nuestro desarrollo mental, en nuestras, en nuestras diferencias e inteligencias múltiples. Sí. Me llama la atención que utilizas mucho eh, la palabra todavía. ¿Todavía por qué? Todavía es porque a veces siento que quieren quitar tantas cosas, porque a veces estamos dando clases, o, bueno, el que está activo más que todo en los colegios, entonces siempre quieren quitar algo. No, no, eso no deberíamos hacerlo. Entonces empiezan como a quitar cosas. Por ejemplo, en las universidades, más que todo, es el, está el orfeo o el coro de la, de la institución. Entonces comienzan a ponerle trabas a los participantes. No, no puedes estar porque esa hora tienes matemáticas, esa hora tienes tal cosa. Entonces empiezan como a quitarle. Ese momento que necesita el estudiante universitario para desconectarse, porque es importante el estudio, claro, nosotros también somos universitarios, y sabemos que es importante el estudio, pero también tenemos que tener un momento de dispersión y entonces eso lo han ido quitando. Más bien yo, tuve, yo estuve en la Universidad Marítima del Caribe como profesora, de la parte de, de la Soprano y me pasaba eso, nosotros a veces empezábamos con 30 personas y cuando veníamos a ver teníamos cuatro pero era eso, no profe no puedo porque miren tengo tal materia, no me dan permiso, entonces allí está el problema por lo menos en, en la parte más que toda universitaria y en el colegio también me ha pasado porque a veces viene la maestra y me dice no, no te lo puedo dar porque tiene un examen ahorita ok, es cuestión de negociar, pero entonces después empiezan, no, ahora tiene tal cosa entonces cuando vengo a ver, ya no tengo al alumno dentro de mi, de mi agrupación, y el niño pierde todo el hilo de lo que uno está haciendo, entonces cuando viene un concierto viene el problema, porque entonces la mamá del niño quiere que el niño participe y no sabe que la maestra me ha dicho que no, por ejemplo. Entonces, por eso es que te digo el todavía, ¿ves? porque hay esas trabas, son trabas internas, pero hay. O sea, siempre hay alguien que nos pone como la piedra de tranca en el trabajo, o sea, siempre hay alguien que nos dice, no, no, no se puede. Aparte que ven la música como una distracción. Yo tuve una anécdota con una maestra una vez que me dijo, él no puede ir porque él se porta mal. Y entonces él, yo no le voy a dar ese premio. Eso no es un premio, es una clase. Entonces ese tipo de cosas, al final realmente yo pienso como, como educadora musical que uno debe enseñar es a los adultos más que a los niños. Porque los niños saben lo que quieren. La gente dice que no, pero los niños son muy sabios, los niños saben lo que quieren hacer. Y cuando al niño le gusta la música, lo hace con tanto cariño y esa emoción, yo que he vivido, con, ya he tenido varios coros a mi cargo, de niños más que todo, y veo la emoción de los niños y veo también los cambios que han tenido, porque he tenido niños, no lo voy a negar, niños, niños con problemas de casa muy graves y cómo han mejorado su, su vida, cómo han visto lo que está pasando en casa, como bueno, solo es que está pasando en casa, pero mi casa es aquí el núcleo, donde yo me siento feliz, donde yo me desconecto de mis problemas de casa. Entonces, cuando te toca una maestra o un representante también, a veces los padres también son un poquito rígidos, lo meten en música, bueno, ¿para qué? Ay, para que no me fastidie. ¿Sí? Entonces, por eso es que te digo el todavía, o sea, la palabra todavía lo tengo es por ese detalle, porque las personas adultas, los que somos adultos, echamos a perder el mundo de los niños, y especialmente la parte artística, no solamente la música, todas las artes que, que existen, porque siempre pensamos que lo artístico es como, bueno, para que se entretenga, para que no me moleste, y, y no es así, realmente todo tiene un porqué en esta vida. Muy bien. Mira, te voy a comentar algo que leí hace poco. Eh, la Organización de Naciones Unidas en el 2019 publicó lo siguiente. Las diferencias entre hombres y mujeres en la industria musical son abismales, especialmente en el ámbito de la música clásica. Hay discriminadas, eh, con sueldos injustos. Las mujeres artistas y compositoras quieren salir de la sombra en la que han estado y que han sido sometidas desde siempre. Mujeres de todo el mundo luchan por cambiar el paradigma y las voces que están comenzando a escuchar. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Tú crees realmente que en tu país o donde tú has habitado hay una diferencia abismal entre los hombres y las mujeres? No. Aquí realmente desde hace muchos años eso se ha, ha cambiado muchísimo. Más bien... A pesar de la crisis que tenemos en el país, bueno, vamos a tapar el sol con hondera, ¿no? Todos estamos bien, ¿no? Realmente aquí tenemos una situación económica y política muy fuerte. Uh -huh. Pero todavía la mujer es, O sea, mí, más bien aquí puedo decir que la mujer se ha empoderado muchísimo. Porque, bueno, tengo muchas personas que conozco que son mujeres que son... Wow, tienen unos cargos y, una, y unas carreras increíbles y son importantes en el país. Entonces, por lo menos desde aquí, desde mi realidad, pues no hemos tenido ese problema afortunadamente. Es más, la gerente que tenemos aquí es mujer, la gerente del sistema de orquesta aquí en el Estado. Uh -huh. Y más bien ella también ha sido una fuente de inspiración en mi carrera también, porque ella es, bueno, de verdad que es muy emprendedora, muy ade ya adelante, como decimos nosotros. Y aquí afortunadamente no, pero bueno, yo sé que en otros países no, no pasa bien la mujer todavía sigue siendo maltratada todavía la mujer cuando quiere alzar su voz la cierran, la tapan, la meten presa, la golpean o sea, eso todavía existe tristemente en el mundo porque es, es algo a nivel mundial no importa la tecnología, todo lo que hemos avanzado todavía está esa situación todavía hay ese, ese problema, ese machismo ese machismo negativo que tenemos entonces, afortunadamente aquí en el país ya no es tanto, habrán algunos que otros casos, porque tampoco vamos a decir que todo es maravilloso, me imagino que en algunas empresas todavía ocurre lo mismo, porque eres mujer, no, no te dejan surgir, por ejemplo en el ámbito de, de, de la fundación de trabajo, en el sistema de orquestas, en años anteriores sucedía mucho, ahorita no está pasando tanto, más bien ahorita hay más directoras, tanto directoras de orquesta como directoras corales, porque obviamente también hubo un tiempo el, el sistema que sí era un poco medio machista, era un machismo, como digo yo, ahí un poco disimulado, pero bueno, actualmente no, gracias a Dios, no, no está sucediendo en este momento, todo lo contrario, más bien creo que estamos mandando a los hombres, ahora son los hombres los que están así como por debajo en este caso. Está bien. Vamos a continuar con las preguntas. Rosmerly. Vamos a, a, a todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieren ser cantantes. ¿qué, ¿Cuál es la dificultad que se le presenta a una persona que va a cantar? ¿Tú le puedes decir a aquellas personas que te escuchen en este momento? Bueno, la primera dificultad que puedes tener es tu respiración. Esa es una de las dificultades eh, que, que todos tenemos, porque hasta el cantante más profesional siempre debe mantenerse entrenando, siempre debe mantenerse con, con su maestro, porque bueno, es, nunca somos perfectos, la voz nunca va a ser perfecta. Vamos a tener canciones que nos van a quedar maravillosas, vamos a tener canciones que no. Y lo otro es no ser negativo, no ser autocrítico negativamente, porque a veces me tocan algunos alumnos que, cuando van a empezar, especialmente cuando ya somos más adultos, yo, a mí me gusta cantar, pero no, yo sé que lo hago mal, entonces ya al decir yo lo hago mal, va a salir mal, entonces, lo, que, lo primero para evitar esa dificultad es dejar la negatividad, sino es abrirse a la experiencia, y ahí uno va, como digo yo yo, yo, yo soy la que te voy a corregir, te voy a decir mira, esto no está bien, y sin embargo, no es para que te autocastigues, porque pasa también que la gente se autocastiga. Entonces la dificultad mayor para cualquier cantante es la respiración. Si uno respira mal, la voz se desafina, no llega a las zonas que deben llegar, los sonidos. Entonces creo que esa es la mayor dificultad de los cantantes. Lo demás son mañas que a veces tenemos, porque creo que todos tenemos nuestras mañas, somos seres humanos. Entonces tenemos mañas que uno va mejorando a medida que van pasando los años, o las pones peor, las vas desmejorando porque suele pasar también. Oh, Merly, cuéntanos si tienes algún eh, cantante famoso que te guste y por qué, por qué te gusta esa persona. Cantante me encanta mucho realmente, me agarraste una, <risas> disculpa que estoy un poco enfermo. Mira, uno de los cantantes que más me encanta es Juan Luis Guerra, A ver, me encanta porque me parece que es una persona que transmite algo tan hermoso, una energía preciosa, aparte que las letras de él son lo más hermoso del mundo, a bueno, mí me encanta, y, y musicalmente hablando, es algo sublime para mí. Lo que él canta le queda genial, entonces pues, creo que es uno de los que voy a escoger de tantos, porque tengo muchos, me encantan muchos cantantes, pero lo escojo a él más que todo por eso, y que tiene un poder de, de composición que todos no tenemos porque realmente confieso que eso sí es verdad que no se me dio. Yo soy muy buen intérprete, pero, pero componiendo, mala, muy mala. Pero de verdad que Juan Luis Guerra es alguien, una fuente inspiradora, y es uno, y me encanta por lo que te digo, él, él emana una energía tan hermosa, y a mí la gente que emana esa energía es de la que yo me pego, como quien dice. Me encanta la gente así que te puede transmitir paz, porque él transmite paz, de verdad. Sí. Osmerly, háblanos de tus proyectos a futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Bueno, ahorita me gustaría, ya cuando pase esta pandemia, que esperemos que pase pronto, es que mi núcleo crezca, porque realmente a mí también núcleo con el tema de la pandemia, pues, después que tenía un auge, que tenía muchos alumnos, llegué a tener 250 niños en un coro. Ahorita tengo 20. Tuve que se un bajón, bastante, bastante fuerte, pero por supuesto por el tema de que bueno, cada quien se quedó bien comunicado, no todos tenemos posibilidades de tener internet, y ahorita es que la gente apenas está como buscando la manera de, de poder comunicarse a través de estas maravillosas redes. Y bueno, que mi academia crezca, que ya mi academia después tenga un lugar donde yo pueda impartir mis clases presencialmente, porque bueno, esta academia por el momento es totalmente online por el tema pandemia, por el tema tiempo también, porque aquí donde tú me ves yo siempre tengo muchas, muchas cosas, muchas actividades. Fíjate que estoy desde casa, pero tengo muchas actividades, debo estar igual pendiente de, de, de mi núcleo, a pesar de que no hay gente, tengo igualito que estar en supervisiones, trabajando a nivel de redacción. Estoy ahorita con este festival, que te comenté, de este festival lo están haciendo desde la alcaldía de aquí del estado, se llama... La Voz Juvenil Alcanzando Tus Sueños, esta es su segunda edición, por segundo año consecutivo, yo estoy como vocal coach, junto con mi profesor Williams, perdón, y ha sido un trabajo muy cansón, porque después, cualquier momento, los chicos me mandan audios, me mandan el video, entonces corrijo, y así vamos. Igualito, como digo yo, el jurado, igualito llega y me dice, no, no me gusta, el jurado es el jurado, en todos lados, entonces el jurado es el que tumba el trabajo, como quien dice, ¿no? Pero es un trabajo muy arduo, de verdad que ha sido un poco cansón, no lo voy a negar. Porque todos los días, como es como estamos con la cuestión de las redes, no hay horario. Entonces, claro, si yo estoy despierta hasta la una de la mañana, yo escucho. Y voy corrigiendo y voy mandando, mira, aquí te falta esto, arregla aquí, arregla allá... ¿Por qué no lo cantas así? Más bien, esta semana me he retrasado un poco porque yo no estaba bien de salud. Me dio una gripe horrible el lunes. Oye, es que estoy hablando. Oye, ¿no? yo dije, Dios mío, el día de la entrevista que esté bien. Porque mal, he estado mal. He tenido una... cuidando a mi bebé que se enfermó primero, me enfermé yo. Inevitable. Pero. Y... pero... No, no, Ajá, dime. No es importante tu academia. ¿No nos has contado nada? que Cuéntanos qué, qué es lo que estás haciendo con esa academia, qué, a dónde la quieres llevar. Fíjate, la academia surge por lo de la pandemia porque yo tenía alumnos a domicilio, no es que todo en, la, en, en Caracas. Yo estaba trabajando en un club en Caracas y tenía un grupo de alumnos y algunos iban a su casa. Por supuesto llegó este rollo. Todo quedó cerrado, locales cerrados, porque bueno, aparte de ello también cantó una agrupación bailable, se llama Vocal Swing, todavía estamos activos. Y bueno, nada, se cerró todo y yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque esa fue la gran pregunta que nos hicimos todos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? Un gran amigo que se llama Carlos Sánchez, que por cierto es mi compañero en Vocal Swing, él me dijo, Samantha eres profesora de música, ¿cómo no te pones a hacer algo? Ponte a dar clases y tal. Y bueno, chévere, comencé primero... Ah, es más, ni siquiera comencé. Empecé como a diseñar todo en agosto. Empecé a diseñar, a diseñar, a pensar qué estrategia usar, eh, invertir también para que el internet fluyera perfectamente, y yo, bueno, vamos a ver cómo hago, y tal, a ver si se me da. Total que cuando comienzo, comienzo en septiembre con una señora. La señora de verdad tenía muchas ganas de estudiar, pero la señora tenía muchas dificultades musicales. Entonces, bueno, ella no logró adaptarse en el momento. Sin embargo, ella fue emprendedora y siguió. Y a través de ella empezó a llegarme gente. Bueno, ahorita tengo alumnos de Chile, tengo alumnos de Bolivia, por supuesto, aquí en Caracas. Y empezó a regarse la voz, como dicen por ahí. Y bueno, actualmente tengo ocho alumnos. que yo no esperé eso. Yo no esperé eso. Y dije, nada, voy a tener cuatro alumnos y, y ya. Porque bueno, la situación país... Porque no también piensa o económicamente, bueno, a lo mejor la persona no tiene para pagar la mensualidad, que esa fue la otra, tuve que hacer un estudio de mercado, cuánto podía cobrar, que no, la gente no lo viera tan caro, pero que a mí me sirviera, pues, entonces, bueno, de verdad que ahí fue el detalle. Y bueno, está estructurada de la siguiente manera, la clase tiene dos sesiones semanales, de una hora, de 60 minutos, pues, vamos a ponerlo así, entonces tiene clases de relajación y respiración y estiramiento corporal, Luego vienen ejercicios respiratorios, que es lo básico, es lo que yo me pongo fastidiosa como profesora y hago muchos ejercicios respiratorios. La vocalización, por supuesto, vital para el cantante. Y en lo último de la clase, siempre el repertorio que vaya a montar la persona. Siempre lo dejo a gusto del, del alumno porque, bueno, siempre, como, siempre les digo que deben disfrutárselo y yo no hago nada con imponerle. Bueno, vas a cantar, no sé, un niñito y lo voy a poner a cantar los pollitos bajos. No cánte lo que usted quiera, aparte que bueno, también hay una confidelidad aquí, ¿no? porque yo no agarro y pongo los videos públicos, a menos que la persona quiera realmente a medida que he hecho eso, se me ha ido ocurriendo, bueno, que el que quiera que ya el que quiera como eh, mostrarse por lo menos en las redes, sí les doy unos tips de cómo grabar ah mira, tú vas a colocar la cámara de esta manera, en este ángulo, entonces realmente eso lo aprende es un mundo sonoro un agente del mundo sonoro tan bello de mi amiga Lilian y Jorge, que me enseñaron cómo podía mostrarme a nivel actoral. Que te voy a ser sincera, me ayudó mil, me ayudó mil. Y lo estoy intentando implementar en mi academia. De verdad que sí, porque es importante. Porque una vez piensa que canta muy bonito, pero entonces físicamente tú le ves la cara y no te transmite nada. Claro. O le ves las manos y son unas manos más, entonces todos esos tips que ustedes me dieron de verdad me funcionaron para mis propias clases que estoy dando ahorita, entonces ahí se lo dejo también a gusto del alumno, mira si usted quiere volverse famoso en las redes o con mucho gusto lo hago, más bien tengo una página en Instagram que mi idea de esa página es para eso, más que todo para, para los alumnos, no tanto para mí, claro para mí en este momento porque estoy comenzando y estoy haciendo publicidad y tengo que... Activarme con esa parte, pero a la gente, cómo se llama la página y dónde puede conseguir la academia, okay. oh, Lee, por favor. Bueno, en Instagram me pueden conseguir por arroba Academia de Canto y también están mis redes personales, porque todavía no le he hecho otra red a la, a la academia, que es a, a Osmerli Piso Vocal Swing, también por Instagram, por Facebook me consiguen por mi nombre, Osmerli Domínguez. Entonces por ahí me pueden contactar, ahí estoy abierta a cualquier cosa. Es más, por Facebook está la misma Academia de Canto, la tengo ahí, tengo mi página de Academia de Canto, también pueden buscar Academia de Canto online si quieren, ponen mi nombre. Con mi nombre se abre todo, como quien dice. Entonces sería Osmerly Domínguez, si me buscan por Osmerly Domínguez, ahí van a conseguir mi academia, toda mi vida artística, porque realmente el Facebook es chismoso, y ahí tengo toda mi vida artística prácticamente. Sí, vamos bueno, allá abajo, abajo de Osmerli para todas sus todas sus redes y para que las sigan buenísimo. todos. Mira, Osmerli, hemos llegado al final de la entrevista, pero no quiero irme sin darte las gracias y darte una gran bendición para que todos tus proyectos se hagan realidad. Gracias por tu tiempo eh, en esta, a esta entrevista por contarnos todas tu, tus intimidades profesionales, eh, te deseo de verdad que todo lo que hagas en tu vida pues tenga un éxito maravilloso y que estemos siempre en contacto para decirle a nuestros seguidores qué es lo que estás haciendo. Y a ustedes, si les gustó esta entrevista, no dudes en suscribirte y a darle la campanita para que te lleguen todos los programas que hacemos todos los jueves. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esto es Mundo Sonoro Miami, canal de entrevistas. Gracias.